con la conferencia de hoy, que sin duda ninguna hemos titulado como el hombre integral. El hombre integral porque vamos a, a diseccionar, vamos a dividir, vamos a intentar eh, explicar el hombre desde distintos enfoques para que veamos la dimensión humana hasta dónde aborda y las circunstancias que tienen relación con esa parte trascendente de la que hablaba al principio, que sin duda ninguna nos intentará dar a entender, la importancia de cómo la ciencia actual se va acercando a la espiritualidad y cómo las leyes de la ciencia son las leyes de la espiritualidad, vistas cada una en su ámbito y en su contenido, puesto que la ciencia se encarga de las leyes de la materia, de las leyes que son mensurables, ponderables y la espiritualidad se encarga de las leyes que tienen que ver con la cuestión ética y moral del ser humano y su relación con Dios y con sus semejantes. Vamos pues a pasar con esta primera frase que dice así un gran filósofo griego, antiguo de hace cuatro, cuatro siglos antes de Cristo, que decía así, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Protágoras afirmaba que el hombre, en sus aspectos generales, es un reflejo, digámoslo así, de toda la creación y efectivamente en este análisis, en esta disección que vamos a hacer a continuación, pues vamos a comprobar lo que estábamos eh, diciendo. Antes de nada me gustaría entrar en algo, en esta introducción, en algo importante. El gran filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, allá por los mediados del siglo XX, estableció el concepto de paradigma de la ciencia. Él hablaba de que a lo largo de la historia la ciencia va evolucionando y va cambiando de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un modelo, es un arquetipo, es un patrón, es una manera de, de hacer un método determinado que siguen todos los científicos, o que hasta cierto punto siguen todos los científicos, hasta que llega un cambio que produce, precisamente una alteración en ese paradigma y la ciencia avanza, se dejan atrás conceptos, conceptos viejos y llegan conceptos nuevos que hacen avanzar al hombre y progresar en todas las áreas de la cultura y de la civilización. Es lo que ocurrió por ejemplo en el siglo XVI cuando Copérnico descubre precisamente que no es la Tierra el centro del universo sino el Sol que en ese momento se contemplaba y se cambia del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico. Esto que parece una tontería, supuso un cambio ideológico tremendo la ciencia eh, consiguió cambiar toda su estructura y empezar a pensar de otra manera. Ya no era precisamente la Tierra el ombligo del universo, ya no era la Tierra, ese planeta, eh, digámoslo así, alrededor del cual todo giraba, sino que había un astro, había un sol, que era precisamente el que dirigía y coordinaba los movimientos solares, los movimientos de los planetas, y toda la ciencia y la teología que en aquellos momentos estaba vinculada a la ciencia indudablemente cambió por completo y lógicamente hubo su resistencia porque muchos murieron en la hoguera por defender esas tesis científicas nuevas que llegaban a la humanidad y que con el transcurso de dos o tres siglos, cambiaron por completo el paradigma de, y el método científico. Lo mismo ocurrió tres siglos después, cuando Darwin descubre la ley de la evolución, la explica y lógicamente el concepto teológico de que, Dios era, perdón, de que el hombre era el centro, cambia completamente. Entonces el proceso evolutivo pasa a sustituir a determinados dogmas religiosos que estaban imbricados en la cultura y en la sociedad de la época y lógicamente se producen una serie de revoluciones de pensamiento ideológicas, psicológicas y de avance científico completamente diferentes. Han habido varios procesos de cambio de paradigma, pero simplemente los he mencionado estos dos para que veamos cómo todo evoluciona y que las verdades absolutas dentro de la ciencia no existen. Lo que hoy es tomado como una realidad, como una evidencia científica, puede ser cambiado por nuevos descubrimientos a raíz de la investigación y a raíz del cambio de los tiempos. Dicho esto, What? <laughs> Digamos que hoy en día ya, desde finales del siglo XX hasta hoy, está estableciéndose un nuevo, paradigma, un nuevo paradigma. El concepto materialista, positivista de la realidad ha dado paso con disciplinas como la física cuántica, como la psicología transpersonal, como la biología molecular o como la cosmología, han dado lugar a un nuevo concepto de la realidad, que está ya llegando a todos los sitios. Los que más se resisten son las academias, científicas y aquellos que están todas apegados a los dogmas científicos, porque tengamos en cuenta que dentro de la ciencia, al igual que dentro de la religión, también existen dogmas científicos, y también existen eh, científicos que se creen en posesión absoluta de la verdad, lo que se llama el exclusivismo científico, y que están completo y absolutamente equivocados porque no conocen esto mismo que yo les hablaba antes, la evolución de las ideas, la evolución de la ciencia, la evolución de la humanidad en todas sus sus parámetros y funciones. Hoy en día se tiene ya una visión holística y sistémica de la realidad, es decir, general, no parcial, no parcelada, porque necesitamos tener una visión integral de la realidad para comprender qué es el mundo, qué es la realidad y sobre todo qué es el hombre. Hoy en día se pasa desde el, desde el mecanicismo de Descartes en el siglo XVI a la física cuántica. ¿Por qué? Porque en aquella época, con el mecanicismo de Descartes hasta el siglo XIX y principios del XX, se creía que el universo era una máquina y que todo funcionaba mecánicamente. Y lógicamente, eh, aquellos científicos que decían que todo era una máquina negaban eh, lógicamente la existencia de lo trascendente, de la espiritualidad. Negaban la existencia del alma, negaban la existencia de Dios, negaban la existencia de unas realidades que son evidentes. Entonces, hoy en día la física cuántica que nos dice? Pues nos dice simplemente que todos somos energía, que la materia es energía condensada en determinados niveles de vibración y que eh, las, lo que está subyaciendo a la materia son precisamente eh, unos eh, elementos o unas partículas que lógicamente vibran y que en la profundidad de las mismas no es otra cosa que energía en vibración. Vale. Este proceso nos ha hecho ver que el universo y el hombre están siendo contemplados ya por los científicos más avanzados como algo integrado. Todos formamos parte del universo, hay una serie de campos energéticos que abarcamos todos, todos influenciamos al universo y el universo nos influencia a nosotros. Es la gran frase de Aristóteles de que la parte influye al todo y el todo influye a la parte hay una integración del universo y del hombre. Esto que estoy hablándole yo ahora es lo que desde finales del siglo XX hasta ahora está cogiendo cada vez más preponderancia. Ahora vamos a ver cuál es la explicación que eh, el hombre tiene para la teoría y para la filosofía de Alan Kardec y de qué manera esta filosofía de Alan Kardec, esta doctrina del espiritismo de Alan Kardec explica lo que otras no explican ¿por qué? porque esta filosofía de Alan Kardec contempla al hombre como un ser integral, que es lo que estábamos hablando un ser holístico un ser holístico dividido en dos naturalezas, una naturaleza animal, procedente de la evolución biológica, descendemos del simio como lógicamente en las leyes en la ley de Darwin se nos explica, y una naturaleza espiritual que es el alma humana que le da la trascendencia que necesita. Ahora bien, esas dos naturalezas están combinadas en el ser humano en tres elementos, un alma inmortal, eterna, invisible, intangible, un cuerpo físico formado por 50 billones de células, un cuerpo biológico, y entre ellas dos hay un elemento importantísimo que las conecta, que en el espiritismo se denomina como periespíritu, en otras eh, ideologías o filosofías espiritualistas se le llama cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo áurico, etcétera, etcétera. No importa el nombre, lo que importa es que ese cuerpo intermedio sirve de lazo entre el cuerpo físico y el alma. Es un cuerpo semimaterial, semimaterial, por eso puede unir las moléculas del cuerpo físico con las moléculas semimateriales que ese cuerpo tiene y que le permiten conectar en su parte quinta esenciada con el alma. Eh, el hombre, eh, como digo, para esta filosofía del espiritismo. Presenta una proyección en cuatro etapas, una proyección biológica, una proyección psicológica, una proyección social y una proyección espiritual. Y es esto lo que vamos a ver a continuación. Y lógicamente el hombre es un ser trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que sobrevive a la muerte, sobrevive a la muerte en su parte espiritual, que no es materia, que es espíritu. Y por lo tanto, es, un, es esa parte trascendente que sobrevive a la muerte y que es preexistente a la muerte, como los grandes filósofos nos decían en la antigüedad, como los padres de la Iglesia, como orígenes de Alejandría, Clemente, etc., afirmaban rotundamente, somos preexistentes, como los grandes filósofos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, afirmaban nuestras almas ya existían antes de venir a la Tierra y ya conocían estas frases de Aristóteles, perdón, de Sócrates. Entonces, el alma es preexistente el nacimiento y sobrevive la muerte. El nacimiento y la muerte es un proceso en el cual el alma humana desarrolla una serie de experiencias para progresar, para evolucionar y luego ya cuando el cuerpo se gasta y ya no le sirve, va al plano espiritual, recapitula sus experiencias y vuelve reencarnando para poder seguir progresando y adquirir mayores niveles de conciencia, de felicidad y de plenitud. Bien, el objetivo de ese esfuerzo, de ese trabajo, de ese espíritu creado por Dios, que es la mente suprema, la mente inteligente, no es ni más ni menos que la dicha y la felicidad futura, es decir, la perfección, la plenitud, no una perfección, una plenitud como nos han dado a entender las religiones, tocando la lira de forma odiosa. no, no siendo cada día más co-creadores y compartiendo con las energías supremas, con la fuerza suprema universal, con la energía cósmica universal que representa esa mente universal que crea todo lo que existe, compartiendo con ella la creación y produciendo todos los efectos y ayudando a que esa creación se vaya nutriendo de nuevos elementos y vaya expansionándose cada vez más la perfección del espíritu es importante. Quiero poner aquí esta frase para que la recordemos luego. Albert Einstein decía, el hombre es un conjunto electrónico dirigido por la conciencia cuando Einstein habla de conjunto electrónico, está hablando de energía, y cuando habla de conciencia, está hablando de la parte trascendente que sobrevive al hombre, porque el espíritu en determinadas acepciones se puede catalogar o se cataloga como espíritu, como alma, como conciencia, como mente supraconsciente, según nos dice la psicología transpersonal, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres para denominar lo único, lo mismo. Quiero que recordemos esta frase porque luego es importante que la tengamos en cuenta. Bien, pasando ya a esos cuatro aspectos que he dicho, vamos a hablar primero del hombre biológico. El hombre biológico, como vamos viendo ahí, está formado por 50 billones de células que nacen, mueren, ¿eh? se multiplican y en segundo lugar he puesto aquí eh, el apartado del determinismo genético, una falacia con la cual nos han estado engatusando durante 40 años. Concretamente vamos a explicar de dónde, de dónde viene y cuáles son consecuencias. En el año 1956, Francis Kirk y Watson descubren el ADN. A raíz de ahí se inicia un movimiento en el cual la genética, y eh, todo lo relacionado con la herencia genética y la biología, en su aspecto eh, de herencia genética y del ADN, y los cromosomas, empieza a tomar una preponderancia mayor. Tanto es así que... La mayoría recordaréis que mucho antes del año 2000 se nos estaba hablando con una rotundidad extraordinaria de que pronto tendríamos todos un carnet, un genoma humano, donde se especificarían todos nuestros genes, las propensiones de enfermedades que todos tenemos y lógicamente los laboratorios necesitaban tener todo eso para poder proyectar una serie de medidas y de medicinas que nos ayudarían a... ¿A qué? A prevenir las enfermedades antes de que se produjeran, porque como todo está en los genes, pues evidentemente podríamos saber cuáles son cuáles son las enfermedades que podríamos tener en el futuro. Todo esto generó multitud de miles de millones de inversión en muchos campos de la ciencia, de la medicina regenerativa, de la genética, de la inteligencia artificial, de los laboratorios, para ver quién descubría más y quién llegaba más a todo esto. ¿Qué ocurrió? Para que todo este castillo de naipes se viniera abajo y de repente de considerar que tenemos unos genes ciegos que dirigen nuestra vida sin voluntad, todo eso se viniera al traste. Pues ocurrió que llegó el descubrimiento del genoma humano en el año 2000. En el año 2000 el doctor Francis Collins presenta en la Casa Blanca junto al presidente Bill Clinton el genoma humano. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que de los 100.000 genes que se suponía que teníamos, resulta que se descubre que tenemos apenas 24.000, menos que la mosca de la fruta que tiene 35.000 genes. ¿Qué más ocurre? Ocurre que resulta que esos genes, esos genes no coordinan ni dirigen nada, esos genes son el mapa. El mapa genético, donde, que están incluidos en nuestros 46 cromosomas, y lógicamente a través de esos genes se pueden expresar o no se pueden expresar esos genes y se pueden detectar esas enfermedades que podríamos tener. Pero si el gen no se expresa, la enfermedad no se produce. De hecho, el genoma propuso y probó y evidenció claramente que personas del mismo, eh, de la misma carga genética, hermanos por ejemplo, con la misma carga genética. La misma propensión en sus genes a tener y desarrollar la enfermedad del VIH, por poner un ejemplo, unos la desarrollaban y los otros no tenían la enfermedad en su vida, a pesar de que su gen estaba la historia del, de, de la deficiencia que podía producir el VIH. Posteriormente llegaron biólogos eminencias, como por ejemplo el profesor Bruce Lipton, biólogo molecular de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que dice el determinismo genético es una falacia, porque no son los genes los que dirigen nuestra vida, los genes es el, el mapa, lo que realmente hace que un gen exprese una enfermedad o exprese otra característica no es el núcleo celular, son las membranas de la célula que se ven afectadas por las energías de la propia persona y por el entorno y la epigenética de la persona. Quiere decir que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las creencias, las, educación, la educación, el entorno, la realidad que nosotros hemos vivido durante eh, nuestra educación cuando hemos sido niños, la manera en cómo hemos visto los ejemplos, la manera en que nosotros hemos aceptado determinados comportamientos psicológicos, determinados traumas, determinadas fobias, todo eso, todo eso genera una manera de pensar, de sentir y de vivir y de energía que afecta el entorno celular y que hace que los genes se expresen de una manera. O de otra. El doctor Bill Bruce Lipton publica un libro titulado La biología de la creencia, donde desmitifica el determinismo genético. Lo echa por tierra completamente, con base científica. Y dice así: No somos esclavos de nuestros genes. Es el entorno el que influye en nuestras células sin alterar el código genético. Y poseemos libre albedrío. Porque, claro, si nosotros admitimos la teoría de Richard Ducking, ese gran famoso autor, eh, Autor del libro eh, El gen egoísta, eh, que es un ateo convencido, que divulga precisamente todas estas teorías contrarias a estas precisamente pues si nosotros aceptamos eso pues lógicamente tenemos que aceptar que no tenemos libre albedrío, no tenemos capacidad para decidir, si yo creo que soy producto en mis decisiones en mi comportamiento a la hora de tomar una decisión A o B, a la hora de decir esto o lo otro, de un gen ciego que me dirige, que me coordina sin yo saber cómo lo hace, ni de qué manera se produce, evidentemente no tengo libre albedrío para decidir, no tengo conciencia propia, no tengo capacidad de abstracción no tienen ninguna capacidad de raciocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día los grandes filósofos ya han demostrado todo esto. ¿eh? Podría hablar de algunos de ellos, pero no vamos a entrar en eso. Bien, ¿por qué comento todo esto? Comento todo esto por la importancia que debemos de dar dentro de ese hombre integral, no solamente a la parte biológica, sino a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, a la manera de comportarnos, que son las que en realidad a la postre Condicionan el desarrollo celular, la salud de las células, la enfermedad de las mismas, etcétera, etcétera. La toxicidad en energética que rodea a la célula o la salubridad de la misma. Así pues, el entorno, de la epigenética y la supremacía de la energía frente a la bioquímica, que son los productos que nuestro cerebro exuda y llegan a nuestras glándulas suprarrenales en función de cómo pensamos, cómo nos emocionamos y cómo sentimos. Todo esto para decir esto, la importancia de los pensamientos y de las creencias. Y para decir otra cosa, que existe un controlador y un director de todo esto. El controlador no es ni más ni menos que ese cuerpo intermedio, ese perispíritu, que es semi-material de carácter electromagnético, o electrónico, como afirma Einstein y que transmite los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la manera de actuar a través de su cuerpo energético a esa argamasa celular que son nuestros 50 billones de células, nuestro cuerpo. Hoy en día, si usted habla con cualquier médico, sabe, por muy básico conocimiento que tenga, que nuestro cuerpo está constantemente cambiando, que cambiamos la sangre de forma prácticamente eh, por segundo, que nuestras células cambian, se regeneran, mueren unas, nacen otras, constantemente estamos cambiando estamos en constante transformación nuestro cuerpo hoy es un cuerpo diferente al que teníamos hace siete años completamente diferente, pero no por el envejecimiento únicamente, sino porque el proceso de transformación celular exige todo eso entonces, el controlador es precisamente ese cuerpo intermedio esa energía, ese cuerpo intermedio que está imbricado dentro del cuerpo físico desde el momento en que se fecunda el huevo el cigoto, desde el momento en que empezamos la evolución del niño en el vientre de la madre y está dirigido por el auténtico director, que son, que es el alma humana que es el que en la que piensa, en la que siente, en la que tiene el hilo albedrío, la que tiene voluntad, en la que dirige precisamente, consciente o inconscientemente, porque muchas veces somos inconscientes de lo que hacemos, consciente o inconscientemente, en la que traslada esa información, que es energía, que afecta saludablemente a nuestro cuerpo o lo afecta de una manera perjudicial. Otro doctor importante, el doctor Deepak Chopra, explica lo siguiente. Somos la única criatura. Capaz de cambiar nuestra biología por lo que pensamos y sentimos. Hoy en día, los grandes neurólogos, como el doctor Richard Davidson, nos está explicando que, en función de cómo nosotros pensamos, nuestro cerebro cambia, nuestras neuronas cerebrales se regeneran o se enferman. Es tan importante la energía del pensamiento y de la emoción, si está bien canalizada y bien originada, o si está deficientemente canalizada hacia situaciones que la perturban, mentes perturbadas, con accesos de, de, de odio, de rencor, de envidia, con pasiones descontroladas o afectados por adicciones graves que entorpecen el cerebro y, y destruyen la mente, como por ejemplo las drogas, el, el, el alcohol, etcétera, etcétera, cualquier otra o sea, todo, este tipo de cosas, todo este tipo de cosas son importantísimas para la salud. Entonces, como dice aquí, somos la única criatura capaz de cambiar nuestra biología por lo que pensamos y sentimos. De ahí que le demos la importancia debida a estas cosas. Nuestras células están constantemente hurgando nuestros pensamientos y siendo modificadas por ellos es otra confirmación de lo que estamos hablando, bien, no podemos detenernos en esto, es un, es un tema apasionante, pero no podemos detenernos, tenemos que seguir ahora con la segunda de las, de las exposiciones que es importante explicar aquí, bien, vamos al hombre psicológico, tenemos una psique, tenemos una psicología, evidentemente, y eh, la psicología según su propia definición es la ciencia del alma, ¿eh? Eh, y dentro de esa psicología existen elementos importantísimos que la ciencia no niega, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la neurología niegan nada de esto. Todo lo contrario, no solamente lo afirman, sino que trabajan con ello Es su campo de experimentación, es su campo de trabajo. Los psiquiatras trabajan con la mente, los psicólogos también. Entonces, ir con la conciencia. Entonces, la mente y la conciencia son instrumentos del alma. La mente es un instrumento psíquico al servicio de la conciencia, y la conciencia la fuerza más poderosa del espíritu del alma humana. Ni la mente ni la conciencia por sí mismas son el alma humana. Son elementos que el alma humana tiene desde el principio, desde que empieza a evolucionar en los tiempos, en las épocas primitivas, desde que el espíritu empieza a incorporar cuerpos todavía primitivos y empieza a desarrollar sus potencialidades internas, sus potencialidades tanto intelectuales como morales, tanto como de desarrollo de mente y desarrollo de conciencia. Esto no lo digo yo, lo dicen los neurólogos. La mente evoluciona, la conciencia evoluciona y, a lo largo de los siglos, ahora no podemos pedir un mismo nivel mental y de conciencia a un hombre del siglo XXI que a un hombre del siglo IV Cristo, que a un hombre de las épocas de las cavernas. Evidentemente, eso está, está claramente descrito. Las fuerzas del inconsciente son muchas. No podemos detenernos tampoco los reflejos, los automatismos, la memoria extracerebral, eh, una cosa importantísima como son los hábitos. Tenemos hábitos que son conscientes, hábitos que son, eh, que son conseguidos en nuestra vida física. Desde que hemos nacido recibimos una educación y esa epigenética, esa educación, el ejemplo de los padres, eh, lo que aprendemos en el colegio, lo que vemos en los compañeros, todo eso genera en nosotros una serie de imitación y genera unos hábitos. Pero es que antes que esos hábitos, traemos otros hábitos de vidas anteriores que están perfectamente imbricados en nuestro inconsciente como hablaba Freud. Y esas, esos hábitos de nuestro inconsciente afloran muchas veces sin que nos demos cuenta y tienen tanto poder, son tan potentes que muchas veces nos dirigimos en la vida siguiendo los hábitos de nuestras vidas anteriores sin que nos demos cuenta, sin que nos percatemos. Actuamos de una manera y decimos, no, es que yo soy así, pero ¿por qué eres así? ¿De dónde te viene esto? ¿Ha habido algo en tu vida desde que naciste hasta ahora que haya hecho que tengas esta tendencia, esta propensión a hacer esto? No, nunca, yo me eduqué de otra manera, de otra forma, pero es que esto me nace, me sale inconsciente, que es el acervo que todos llevamos de experiencias de vidas anteriores. Bien, eh, este tercer punto, la logoterapia, era porque mmm, es preceptible, es necesario, es obligatorio, cuando se habla de psicología, hablar de la última de las grandes revoluciones dentro de la psicología protagonizada por uno de los más eminentes psiquiatras del siglo XX. Estoy hablando de Viktor Frankl. Viktor Frankl genera una psicoterapia más importante que el psicoanálisis, más importante que la psicología de Adler, eh, para ayudar a la gente, y es la loboterapia. Él va en la bus eso, eso significa la búsqueda del sentido de la vida. Él genera... Eh, precisamente Herramientas necesarias para ayudar a las personas que creen que su vida no tiene sentido y que como consecuencia de ello van buscando quitarse la vida, van buscando quitarse el suicidio durante su vida. Fue todo un ejemplo de ayudar a las personas que intentaban suicidarse para que evitaran precisamente el suicidio. Y desarrolló toda una, una, una psicología extraordinaria, maravillosa en ese libro fantástico del hombre en busca de sentido, donde él explica cómo su experiencia vital en los campos de concentración nazis, cómo matan y gasean a su familia, cómo reacciona él, cómo puede luego desenvolver todas las características psicológicas del ser humano y las entiende porque las ha vivido previamente, no solamente habla de razonamiento, de lógica, de filosofía, de teoría, de psicología, no, habla de experiencia y entonces ahí disecciona el alma humana en su psique y nos explica la importancia del ser humano la importancia de poder elegir la importancia de poder decidir por nosotros mismos a pesar de las circunstancias más adversas que tengamos por eso lo he querido mencionar nada más, lo paso de repente la psicología espírita es precisamente un apartado de esa, de esa doctrina, de esa filosofía de Kardec que es desconocido y que ni más ni menos nos induce a conocernos a nosotros mismos como decían los griegos conocernos a nosotros mismos para iluminar la parte negativa que tenemos. Si estuviera aquí hablando Jung, en vez de, hablar, en vez de estar hablando yo, que estoy hablando en nombre de, de, de lo que la filosofía espírita habla, en vez de decir esa parte oscura que tenemos, diría iluminar la sombra las sombras son los arquetipos que Jung explica, que todos tenemos que intentar iluminar nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestras tendencias negativas, no podemos rechazarlas diciendo no, yo no quiero eso, no, no, si intenta rechazarlas o reprimirlas, como se sabe perfectamente en primero de psicología, eso vuelve a aflorar, vuelve a aparecer, es preciso conocer para iluminar y cambiar. ¿Cómo se cambia? Intentando habilitar tendencias contrarias a las que tenemos y que son negativas. Generando hábitos contrarios a los que tenemos que son negativas. Así es como se cambia. Así es como se crece espiritualmente y moralmente y psicológicamente. Y la psicología espírita propugna todo eso. El conocimiento que te lleva a una conducta de un hombre de forma integral. Para no, no trabajar. Y hay personas que. Eh, el, hacen su conducta, tienen patrones de conducta fijos, concretos, y no los cambian nunca. No los cambian nunca, a pesar de que estén equivocados, a pesar de que les estén diciendo, pero no te das cuenta, no, no los quieren cambiar, se encuentran cómodos como eso con ellos, y aunque estén equivocados, perseveran. Y lógicamente, luego al final de la vida, pues eso les, les trae repercusiones. Por último, vamos al hombre PSI, del instinto a la intuición. Es decir, el hombre en su evolución antropológica en sus épocas primeras se, se rige por el instinto, como los animales, cuando está en la época de las cavernas él se rige por el instinto, y va pasando del instinto luego al pensamiento mágico, al pensamiento racional y luego a la, al pensamiento intuitivo, y llegará, llegaremos, estamos en la fase del cambio del pensamiento racional al pensamiento intuitivo para llegar a entender lo que es el pensamiento paranormal, lo que es la paranormalidad, ¿eh? que es lo que vamos a ver a continuación, pero antes de eso, eh, me gustaría decir esto que hay ahí. Eh, que en la perspectiva de la psicología profunda, el ser, la persona, la persona vive para amar y ser amado. Esa debería de ser debería de ser eh, la meta que deberíamos nosotros de imponernos nosotros mismos, iluminar la sombra de lo que hablábamos antes y hacer prevalecer el self, el self es el alma humana. Vivimos en un cuerpo físico, nos levantamos por la mañana y nos identificamos con ese cuerpo físico, no está mal, pero debemos saber que no somos solamente un cuerpo biológico de 50 trillones de células. Debemos saber que por encima de ese cuerpo somos un espíritu inmortal, un alma que trasciende a la muerte y evidentemente debemos de cuidar ese aspecto, porque no somos un cuerpo con un alma, somos un alma con un cuerpo, porque el alma, como he dicho antes, vive de, de forma inmortal desde que es creada por Dios y lógicamente pasa por sucesivas experiencias de distintas vidas, sigue siendo ella, no cambia, a no ser que tú intentes cambiar, el alma sigue manteniendo su individualidad, su conciencia, sin embargo el cuerpo cambia, se desarrolla, envejece, muere y en cada existencia tenemos un cuerpo diferente, podemos venir de hombre, podemos venir de mujer, podemos venir en una raza, podemos venir en otra, eso es indiferente, eso obedece a una serie de parámetros diferentes. Por lo tanto, iluminar la sombra y hacer prevalecer la parte espiritual que es el self, el el sí mismo del que hablaba Jung es sin duda alguna una cosa importante en el hombre psicológico. Esto que vemos aquí, esto que vemos aquí es un cuadro real de una imagen real. Y es historia de la ciencia. ¿Por qué es historia de la ciencia? Pues muy sencillo. En esta época la fotografía todavía no estaba muy bien. Entonces, les voy a presentar algunos de los personajes Qué hay ahí. En principio, esto es un aula de la Universidad de París ¿eh? en el año 1885 aproximadamente. ¿vale? Eh, este señor que vemos aquí se llamaba Jean-Marie Charcot, el padre de la neurología, que con sus investigaciones sobre la histeria, y eh, sobre la histeria y sobre la hipnosis revolucionó el concepto de las patologías mentales que hasta ese momento no existía, porque hasta ese momento a los locos los encerraban en manicomios, no los encerraban, los trataban como si fueran criminales, los llevaban a las, las, las mazmorras y los tenían como si fueran animales, no tenían alma. Estaban condenados por la Iglesia porque decían que no tenían derecho ni siquiera al cielo, eran almas condenadas por Dios que habían bajado a la tierra y al mismo tiempo condenadas por la ciencia. No existía un estudio sobre la locura, entonces a raíz de Charcot empiezan los estudios sobre la patología y empieza con la histeria y él utiliza métodos de hipnosis también que en aquellos momentos empezaba a desarrollarse. Bueno, este que vemos aquí es Charcot, este señor que vemos aquí es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, alumno de Charcot. Este señor que vemos aquí tomando notas, este que está escribiendo, se llama Charles Richard, premio Nobel de fisiología. Este señor que vemos aquí se llama Babinski, neurólogo de fama mundial, al que todos aquellos que hayan tenido un bebé conocen. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque ustedes han oído hablar del reflejo de Babinski pues él fue el que lo descubrió. Ese reflejo que cuando nace un niño, en el talón le pinchan y le tocan para ver si neurológicamente el niño está bien. ¿Eh? Entonces eso hace que detecten los médicos desde el primer momento si el niño tiene algún problema con el sistema nervioso y el cerebro. Vale. Luego ya investigaría. Bien. Todos los demás son profesores de la época que una vez al mes hacían esta reunión en la Universidad de la Sorbona en París, y venían de todas partes del mundo a escuchar las lecciones de Jean-Marie Charcot, ahí hay profesores de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Grecia, de Italia, he mencionado a estos que son conocidos, pero hay otros muchos que no son conocidos, bien, ¿qué es lo que nos refleja ese cuadro? Pues ese cuadro nos refleja una experiencia que Charcot realizó con esta señorita que se llamaba Alsina. Esta señorita Alsina era una campesina de 35 años, analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía... Y entre los muchos sujetos que Charcot utilizaba para subsesiones de hipnosis delante de los profesores y para demostrar si tenían algún tipo de patología, pues la sometía a inducción hipnótica delante de todos y entonces se producían todo este tipo de, de cosas. ¿no? Bien, ¿qué ocurrió en esa sesión concretamente? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente: la señorita Alsina, como vemos ahí, es inducida al trance hipnótico, está acogida por Babinski y eh, pasa un momento y de repente el Charcot la despierta, intenta despertarla y la señorita Alsina no despertaba y de repente. Charcó se queda nervioso de que ahí hay algo que no está ocurriendo bien. Y de repente la señorita alina recupera, recupera la conciencia y se dirige a todos y les dice, ilustres profesores, atiéndanme, soy galeno. ¿Cómo galeno? Galeno es un médico de siglos atrás, uno de los padres de la medicina, después de Hipócrates. ¿Cómo es posible, galeno? Ustedes saben que yo puedo hablarles en latín, en griego, y ahora mismo si me dejan ustedes una pizarra, les voy a colocar mis tesis, las tesis de Galeno. Aquellos todos quedaron completa y absolutamente asombrados. Automáticamente, viendo que la chica se iba al pizarrón, a la pizarra, le dan el, el y la chica empieza a escribir. Recuerdo que era analfabeta, no sabía escribir, no sabía leer. Había ahí un profesor de la Universidad de Atenas que para probar si eso era cierto, comenzó a hablarle en griego a la chica. Y la chica se volvió y le dijo, usted me entiende, pues se lo voy a decir en griego. Y empezó a hablar en griego con el profesor. Ocurrieron una serie de acontecimientos. En esa, eh, en esa sesión, que lógicamente perturbó de una manera tremenda a los profesores, y a partir de ahí empezaron a tomar interés por la filosofía espírita que 20 años antes había presentado Alain Kardec en la galería principal de París con el libro de los espíritus el 18 de abril de 1857. Tanto es así que uno de ellos, concretamente este señor que tenemos aquí, Charles Richet, no solamente fue premio Nobel de Fisiología y Medicina, sino que se dedicó a estudiar los fenómenos paranormales y de mediunidad a raíz de esto. Y desarrolló todo un corpus para explicar todo eso, aparte de la filosofía de Kardec que él estudió y del espiritismo que él estudió. Y él denominó a su nueva ciencia metapsíquica. La metapsíquica fue creada por Charles Richet. Posteriormente vendría la parapsicología, primero del siglo XX, etcétera, etcétera. Pero lo que vengo a decir es que igual que Richet tomó interés por esto, Freud, que fue testigo y vio todo aquello, dijo que no quería saber nada de eso. Y en sus últimas, eh, en sus últimas, digámoslo así, eh, épocas de su vida, Richet visitó a Freud. Y le regaló el libro de metapsíquica dedicado, diciéndole, ya que no has querido estudiar los fenómenos de la mediunidad como yo he hecho, por lo menos ten el espíritu científico de estudiar mi obra, la metapsíquica. Y le regaló el libro de metapsíquica. Nunca más se supo. Bueno, son anécdotas, pero que quiero que comprendamos. A partir de ahí, Charcot, ¿qué hizo? Charcot les dijo a todos los profesores, esto es un fenómeno real que se produce, que no sabemos explicar. Por lo tanto, ustedes deben saber que existe, que es una realidad, que no se puede obviar, pero yo lo que les recomiendo es que no lo publiquen, que no lo divulguen, que no lo investiguen. Porque si ustedes lo investigan, se verán obligados a dar respuestas sobre la investigación que hagan y entonces se pueden encontrar con la sorpresa desagradable de que algunos compañeros de su profesión no admitan sus tesis y se han criticado, vilipendiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, ahí quedó la cosa. Pero claro, por otro lado, estaban las obras de Cardet que habían explicado perfectamente el fenómeno de la mediunidad, las leyes que la rigen, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hombre PSI, el hombre con la mediunidad, tuvo este primer inicio a través de la ciencia oficial, de la psiquiatría y de la neurología, y la cosa continuó y siguió. Bien, dicho esto, que espero que les haya gustado, porque mucha gente no conoce esta anécdota, que no es una anécdota, es una realidad, vamos al hombre sociológico. El hombre sociológico es un tipo de hombre que eh, tiene dioses hay muchos materialistas que dicen yo no creo en Dios, ¿cómo que no? Claro, usted tiene un Dios grandísimo, usted tiene ese Dios, el que tiene la mayoría de la gente, ese que hay ahí, el Dios del dinero, el dinero es un Dios para mucha gente, o tiene otro Dios, Cualquier otra adicción, cualquier otra cosa. Hay gente que está completamente enferma precisamente porque tiene un apego excesivo hacia alguna cosa y ese apego excesivo le genera una adicción y una perturbación mental que lógicamente termina por destruir sus, digámoslo así, capacidades raciocinativas, cerebrales y lógicamente emocionales. Porque después del raciocinio llega la emoción, evidentemente. Entonces, el hombre eh, que vive en sociedad se ve obligado a relacionarse con los demás y se ve obligado a aprender de los demás y al mismo tiempo a él ofrecer algo a los demás, porque es así como se evoluciona y se progresa. Un ermitaño que está eh, apartado del mundo podrá progresar a nivel personal particularmente poco porque no se verá reflejado en sus tendencias, en sus debilidades, en sus defectos, en la relación con los otros y no podrá corregirlos, podrá hacer alguna cosa, pero realmente poco. Es una actitud un poco egoísta. ¿eh? En la sociedad actual la gente habla crisis pandémica, crisis económica, crisis de guerra, no hay nada de eso, hay todo eso, pero por encima de todo eso está esto, hay una crisis moral, una crisis ética, porque las personas han perdido el norte de la realidad que son, que son espíritus en evolución y deben de atender a su interior, no tanto a su exterior. Van buscando la felicidad en lo exterior, van buscando la felicidad en lo efímero. Como decían los estoicos, la felicidad y el, el placer es bueno y hay que tomarlo con moderación. Es importante sentir placer, es importante tener un sexo correcto, es importante buscar la comodidad, es importante buscar una situación cómoda de vida, buscar el dinero que te permita vivir, todo eso bien, pero nada en exceso. Como decía el oráculo de Delfos, nada en exceso, porque cuando tú rompes la barrera del exceso y te apegas a esas cosas materiales, te esclavizas a ellas, te vinculas con ellas y tu mente y tu emoción se encuentran eh, perturbada. Es en la frase del Buda, que el apego es el origen del sufrimiento las desigualdades sociales y morales las vemos constantemente y el futuro que nos espera es un futuro realmente importante el futuro de la transición planetaria que ya estamos viviendo en estos momentos, una transición importante en la que están cambiando no solamente las estructuras científicas y la manera, el paradigma científico está cambiando, sino que está cambiando también la mente de las personas ¿por qué creemos? ¿por qué creéis? que la pandemia que se ha producido, la guerra que se está produciendo y los acontecimientos que se están produciendo, están modificando la manera de pensar de muchas personas. Precisamente porque esto lleva dentro de lo que dentro de la filosofía espírita se explica como la ley de destrucción, que no es ni más ni menos que la ley de la transformación. Llegado un momento en los mundos, en los planetas, hay un momento en que si la humanidad se acomoda y no quiere progresar, no quiere evolucionar, se permite que haya una serie de catarsis que hagan despertar el alma humana, porque ese planeta ha llegado ya al tiempo en el que tiene que cambiar de un mundo de expiación y prueba como el que somos a un mundo de regeneración, un mundo donde la maldad deba ser erradicada, donde el egoísmo, el dolor, la crueldad, la guerra, todo esto tiene que ir desapareciendo, eso no se hace de la noche a la mañana, necesita un tiempo y lógicamente necesita una, una, unas, unos ejemplos por parte de personas que vienen a hablar de ello, que vienen a dar su ejemplo y sobre todo unas realidades. Si el hombre es como el niño que no quiere ir al colegio y el padre obliga al niño a ir al colegio, pues esto es igual, Dios obliga a la humanidad, si no quiere avanzar, mediante muchas veces esta serie de transformaciones virulentas, ¿eh? porque detrás de cada transformación violenta, detrás de una crisis pandémica, detrás de una guerra, detrás, de tal, detrás del dolor y del sufrimiento, viene una época de mayor progreso, de mayor evolución y de mayores realidades como ha ocurrido si miramos la historia de la humanidad en todas las épocas. Después de una catarsis, después de la destrucción de un imperio, ha venido otro. Después de la destrucción o del cambio gravísimo de algo muy doloroso y de mucho sufrimiento, ha llegado una época de esplendor. Esa es la historia de la humanidad. Y en estos casos estamos en un proceso de transición que nos va a llevar a un nuevo orden social, más humano, más justo, donde las desigualdades humanas irán desapareciendo poco a poco. Y el fenómeno ideológico que transformará todo eso será sin duda el amor, pero un amor de verdad, un amor auténtico, porque no es el amor, no es solamente el amor como un concepto de virtud moral es el amor que es también terapéutico, si nosotros sentimos amor y vibramos en amor, nuestras células mejoran, nuestra salud mejora, nuestro equilibrio mental y emocional mejora, el amor es terapéutico, es una terapia maravillosa, extraordinaria, la mejor terapia, y también podríamos hablar de otras cosas también aparte de eso. Bien, ahí hay una frase que me gustaría destacar, una sociedad que promueva factores de equilibrio e igualdad, derechos y deberes ejercidos dignamente con oportunidades para todos, permitirá transformar los problemas, dando lugar a la armonía social y al progreso moral de las personas y de los grupos sociales. Como vemos queridos amigos, vamos a ir ya terminando, no, aún nos queda alguna cosa que ver aquí, os he dicho al principio que recordarais la frase de Einstein, ¿eh? de que el hombre es un conjunto electrónico regido por la conciencia. Esa frase la podíamos meter aquí, el hombre cuántico. ¿Qué es el hombre cuántico? Cuando el paradigma materialista que está muriendo se está dando cuenta de que la materia no explica prácticamente nada de lo que está, de lo que está descubriendo la ciencia, la astronomía, la cosmología y la biología cuando se da cuenta que le faltan elementos, tiende a fabular o a presentar supuestos como si fueran hechos y evidencia científica. Y hay muchas falacias de ese tipo que son tomadas como científicas y que la gente acepta y que ni siquiera los que están estudiando en la universidad, en la, los propios científicos les explican, no, no, ya dan por hecho de que eso es así, es una realidad y no son evidencias científicas, por ejemplo, el creer que la materia es el origen de todo y que todo se circunscribe a la materia, eso se llama reduccionismo y eso está desfasado, sin embargo, cuando tú vas a una universidad a estudiar física, en principio, luego ya no, pero en principio, o vas a estudiar matemáticas, o vas a estudiar medicina, o vas a estudiar otras ciencias, no te dicen nada de esto. Todo está arbitrado en base a los parámetros de la materia y lógicamente es una falacia, como demuestra ya una gran cantidad de ciencia y de disciplinas científicas. Otra de las falacias es que la conciencia la exuda el cerebro. ¿Cómo va a exudar una, parte, una cosa material llena de células materiales la conciencia? Que no tiene materialidad, que es inmaterial y que no sabemos ni siquiera lo que es, que los propios científicos ni siquiera la saben definir. Conocen la conciencia por las facultades de la conciencia. ¿Y cuáles son esas facultades de la conciencia? Los pensamientos, los recuerdos, las emociones, la memoria, los hábitos, los reflejos condicionados, todo este tipo de cosas, forman parte de la conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Pero no sabemos de dónde viene, no hay ningún científico que le diga de dónde viene. Los más osados dicen, como el profesor Antonio Damasio, figura mundial dentro de la neurología, ante la imposibilidad de explicar de dónde viene, te dice, tengo la presunción de que en el futuro podremos demostrar de que la conciencia proviene del cerebro. En el futuro... Sin embargo, la explicación real, la más auténtica, es la que yo les he dado. La conciencia no es ni más ni menos que la fuerza más importante del alma humana, del espíritu, la que proyecta lo que somos. Y, lógicamente, a través de ahí es lo que tenemos que tener claro. Bien, entonces, el fracaso de la realidad materialista es un hecho ya desde hace algunas décadas y cada vez la evolución de la ciencia se va dirigiendo por eso. Hay muchas resistencias, como hubo resistencias en los cambios de paradigma de los que he hablado al principio. Muchas resistencias porque hay muchos intereses materiales hay muchos intereses económicos, hay muchas personas sentadas en sus cátedras que no quieren investigar, que niegan la oportunidad de investigar ante las cuestiones que se les presentan, no, no, viven muy cómodos en sus hábitats, en su zona de confort. Bueno, aquí hay una cosa que todo el mundo sabe ya, que ha estudiado algo de física, la conciencia del observador modifica la materia, cuando ya Schrödinger y algunos otros físicos nos demuestran de que la conciencia de una persona es capaz de modificar la estructura del electrón de materia a energía simplemente con la observación, se nos demuestra de que la materia es energía, es decir, tú pones un electrón, y tienes a una persona que lo observa y actúa como onda, energía. Dejas de observarlo y ese electrón, cuando lo mides con un aparato, actúa como energía. ¿Dónde estaba? Perdón, como materia, como partícula, material. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué misterio es este? Esto parece magia. Esto parece brujería. Ni es brujería ni es magia en la realidad del universo. Somos energía y cuando nuestra parte material está condensada en determinadas moléculas, somos energía condensada. Bien, entonces ahí vemos cómo la conciencia del que observa puede modificar la materia, entonces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son más potentes de lo que podamos imaginar. La mente humana vibra porque también es energía y es inmaterial, no proviene del cerebro, es inmaterial y crea la realidad que nos rodea. Si nosotros estamos emitiendo una serie de energías, de emociones y de actuaciones, estamos creando a nuestro alrededor unos campos de energía que lógicamente definen nuestra personalidad. Y eso va a hacer no solamente que nos afecte a nivel de nuestra salud física o psíquica o mental o emocional, sino también va a crear un campo a nuestro alrededor que va a influenciar a los que estaban alrededor, recordemos lo que he dicho al principio, de que nosotros podemos influenciar a los que están a nuestro alrededor, y los que están a nuestro alrededor nos pueden influenciar a nosotros con sus pensamientos, con sus emociones, con su forma de actuar, incluso muchas veces de forma silenciosa. ¿Cuántas veces no hemos oído pensar, a, a, a, a, a, a expresar la frase, esta persona es persona tóxica, me acerco a ella y sin que me diga nada me pongo malo, me pongo enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? si esa persona no te está diciendo nada, porque el campo energético de esa persona que lleva alrededor, la manera en cómo piensa, en cómo vibra, cómo vibran sus pensamientos y sus emociones, es lo que te está afectando a ti, que tienes otra sensibilidad distinta y un nivel de conciencia diferente. El que está a su mismo nivel no lo nota, el que está a su mismo nivel se regocija y dice, uy, qué bien me encuentro con esta persona. ¿Por qué? Porque los fluidos y las energías por ley de afinidad y ley de sintonía vibratoria, los que vibran en la misma frecuencia se encuentran a gusto, se asimilan y son semejantes y se encuentran a gusto. Por eso al que le gusta el fútbol se, gusta con, se junta con otros que le gusta el fútbol, que le gustan los toros con los toros, etc. Estoy poniendo ejemplos triviales. ¿no? Nuestro espíritu es energía y dirige sus instrumentos a voluntad, los instrumentos son precisamente lo que estábamos hablando, bueno, eh, del alma, la mente, tal. El hombre espiritual, rápidamente, somos espíritu y ahí está el esquema rápido que vamos a seguir. La naturaleza del espíritu, alma, perispíritu y cuerpo, ya lo hemos hablado. El origen, la causa primera inteligencia suprema que es Dios. ¿Por qué? Porque no existe efecto sin causa. Y si nosotros somos una mente que es capaz de pensar y es una mente con inteligencia, es un efecto de una causa inteligente, una causa principal. Entonces, de una causa inteligente proviene un efecto inteligente. Conocemos a Dios por los efectos, no por las causas. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Si nosotros pensamos en todo aquello que Dios ha creado y que no es obra del hombre, pongámonos a respondernos y hacernos la pregunta, ¿quién ha creado todo esto ¿Quién no lo ha hecho el hombre? Tu razón te responde. Después del origen del espíritu humano llega el proceso, que es la evolución y reencarnación que necesitamos experimentar para llegar a estados mayores de conciencia, de felicidad, porque el cielo y el infierno son estados de conciencia que la persona experimenta interiormente en su alma. Y eso a nosotros nos gustaría vivir permanentemente en un estado de conciencia de felicidad, pero en este mundo primitivo, imperfecto, con maldad y con bondad, es muy difícil. Pero sí tenemos momentos en que experimentamos un gozo, una sensación que no podemos. Evitar definir, que no podemos explicar, son momentos de conciencia espirituales en los que estamos vislumbrando parte de ese cielo eh, hipotético al que podemos aspirar. Las normas que rigen el proceso de evolución del espíritu son las leyes espirituales que Dios crea, porque igual que Dios crea las leyes materiales, crea las leyes espirituales y están perfectamente imbricadas. La ley de afinidad, que ocurre a nivel espiritual, ocurre a nivel biológico. La ley de sintonía y vibración, que ocurre a nivel físico, según las teorías de Newton, son las mismas que ocurren a nivel espiritual, en el plano espiritual entre los espíritus, todo eso, la ley de atracción, la ley de sintonía, todo exactamente igual. Por lo tanto, esas leyes espirituales, ¿dónde las coloca Dios? En nuestra conciencia cuando nos crea, para que puedan ir regulando el proceso evolutivo de, nuestra, de nuestro progreso hacia alcanzar esa dicha o esa felicidad. La finalidad de ese hombre espiritual es el progreso y el desarrollo moral de todas sus capacidades, de todas sus virtudes, pero no virtudes en el sentido ético únicamente de la palabra que también, sino las virtudes que todos tenemos virtudes que no tienen por qué ser las virtudes religiosas, sino las virtudes, capacidades que todos tenemos. Cuando hablamos de virtudes, hablamos de las capacidades que todos tenemos de presentar lo mejor de nosotros mismos, en distintos aspectos. Hay personas que tienen una virtud excepcional para simpatizar con otros, hay otros que carecen de eso. Hay personas que tienen una virtud excepcional para, eh, digámoslo así, ayudar a otros, y hay otros que queriendo hacerlo no pueden, no tienen esa capacidad, todas las cualidades positivas que nosotros tenemos entrarían dentro del rango de virtudes si somos capaces de llevarlas y elevarlas a la enésima potencia, a eso, a eso me refiero, al desarrollo intelectual y moral en grado sumo. Y el objetivo final del hombre espiritual es la perfección y la felicidad, que viene con esa perfección. Y como vemos ahí esa frase inapelable de Kardec en el ítem 23 del libro de los espíritus que dice así, ¿qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. Eso es lo que distingue al espíritu humano, al alma inmortal de otras realidades. Bueno, el hombre ético-moral, no podemos detenernos mucho aquí porque ya vamos casi con una hora y tenemos que ir terminando. La ley moral proviene de la ley natural y eh, la, la moral y la ética es tan importante, que aunque la moral cambia con las costumbres en distintas sociedades, porque cada sociedad tiene la suya, existe una ley moral general que es inapelable, que es la ley que Dios otorga a todas las, a todas las, las criaturas, en todas las partes del universo. Las leyes morales son iguales, igual que las leyes físicas, en todas las partes del universo, en todas las sociedades, en todas las humanidades. Por lo tanto, por lo tanto, es importante tener esto claro. ¿Eh? Entonces, ¿la importancia de la moral cuál es? Cuando una persona desarrolla el sentido moral, como vemos ahí bajo la madurez del sentido moral es inherente al desarrollo del espíritu, cuando una persona desarrolla su sentido ético y su sentido moral, eleva su nivel de conciencia y tiene mayor capacidad para discernir el bien del mal, en eso consiste la moral, en el discernimiento del bien y del mal. Estemos en la sociedad en que estemos, con las costumbres que tengamos, de la manera que nos encontremos, el discernimiento, la diferencia, la distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal, dentro de esa las leyes que rigen el universo y que rigen la vida del ser humano, de ese hombre del que estamos hablando, es importantísimo. Por eso el hombre es un ser ético-moral, porque necesita elevar su sentido moral y el desarrollo de su parte espiritual inmortal para poder tener cada vez mayor discernimiento, mayor plenitud de conciencia y equivocarse menos. Porque como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, vivimos todavía. En un mundo muy primitivo donde nos creemos que tenemos mucho adelanto y efectivamente tenemos un adelanto tecnológico notable y científico, pero tenemos un adelanto moral pésimo. Todavía nos queda mucho igualar y equiparar el adelanto moral con el adelanto científico y tecnológico. Bien, pasemos ya a lo, último, a lo penúltimo. Hay tres recursos del hombre integral, porque estamos hablando de distintas facetas del hombre, pero hay tres recursos que van a ayudar al hombre integral a convertirse en un paradigma. Igual que hemos hablado del paradigma científico, en la próxima diapositiva hablaremos del paradigma del hombre integral. ¿Cuál debería ser ese paradigma? ¿De qué manera podríamos alcanzar ese paradigma? Bien, hay tres recursos, el primero de ellos es la oración. ¿Por qué? Porque está demostrado ya por la neurología que el sistema límbico cerebral libera una serie de sustancias que producen bienestar y autoestima. Si uno tiene el hábito y la capacidad de orar diariamente, pues evidentemente eso le ayuda a nivel biológico, a nivel psicológico. Pero aparte de eso, cuando oramos abrimos el corazón a Dios y le present nos presentamos como somos. Y cuando hablamos de oración no hablamos de rezo. El rezo es una cosa, que puede ser mecánica, con sentimientos o sentimientos, no vamos a entrar a juzgarlo. Pero la oración es abrir el corazón a Dios, no es necesario una fórmula escrita. ¿Que la tenemos? Mucho mejor, pero si no la tenemos es abrir el corazón a Dios y expresarle nuestros sentimientos, lo que realmente sentimos y vivimos. Es volcar en Él nuestros errores, nuestros progresos, nuestros valores y con la confianza y la fe de que estamos conectando con la fuente creadora del universo. Ese es el primero de los recursos, el segundo la meditación, porque ya todo el mundo sabe y está demostrado que la meditación nos ayuda a tomar el control de nuestros pensamientos, a equilibrar nuestras emociones y a través de la meditación también podemos empezar a conocernos mediante la introspección, podemos empezar a conocer esa sombra de la que hemos hablado, esa parte negativa que todos tenemos, esos defectos morales, que sin duda ninguna nos ayudaría mucho conocerlos, sobre todo los más importantes, para intentar trabajar en corregirlos. A veces un defecto nos puede o nos puede llevar varias vidas en terminar de corregirlo, pero es importante comenzar. Si no comenzamos, evidentemente ese es un hábito pernicioso que tenemos adquirido de vidas anteriores y que debemos de corregir, y luego escuchar el Dios interno que cada uno de nosotros tenemos. En ese Dios interno entran también nuestros acompañantes, esos espíritus guías, esos espíritus superiores que vienen con nosotros y que muchas veces usan, cuando estamos en un estado de meditación, usan ese canal en el que estamos abiertos a escuchar para poder comunicarse con nosotros. No es que Dios se comunique con nosotros, sino que ellos que nos quieren y nos aman nos comunican precisamente aquello que necesitamos escuchar no lo que queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar para nuestro progreso y adelanto moral e intelectual. Por último, todo esto, el recurso de la oración y de la mediación nos lleva a un convencimiento de la necesidad que tenemos de transformarnos moralmente, que es lo que estábamos hablando, porque no hay evolución sin transformación. Y esas personas que dicen, yo es que no puedo cambiar, yo soy así… Eso es vivir en la comodidad, en el comodismo, lo que no quieren es intentar experimentar nuevas realizaciones y no quieren avanzar. Y lógicamente para esas personas que son cómodas el dolor y el sufrimiento termina por hablar y despertarlos de su comodidad. Así pues, queridos amigos. Al orar, como vemos ahí, producimos la emisión de ondas mentales armónicas proporcionando la captación de ondas equivalentes que proceden del equilibrio cósmico, proceden de Dios. De ahí la importancia de orar con sentimiento, con corazón y no tanto de forma mecánica. Vamos a ir con la última diapositiva. Para llegar hasta aquí hemos hablado en principio de un paradigma de la ciencia y ahora vamos a hablar del paradigma del hombre integral. Hemos presentado en la diapositiva anterior tres recursos que podemos usar para acercarnos a ser un hombre integral, pero hay cuatro fases que vamos a explicar a continuación que nos van a ayudar. En primer lugar, ver que tenemos que autoconocernos para vernos como un ser integral, que es lo que hemos dicho y estamos diciendo desde el principio, alma, cuerpo y periespíritu. tenemos que conocer eso. El día que la medicina psicosomática se imponga a la medicina organicista y empiecen a estudiar las influencias del perispíritu, que es un cuerpo electromagnético en el cuerpo físico a través de los pensamientos y emociones que el espíritu transmite a través de él, ese día la medicina habrá avanzado de forma exponencial. Comprender al hombre y analizarlo y estudiarlo de forma integral será el mayor de los avances de la medicina. El hombre holístico es el hombre que se conoce a sí mismo, por lo tanto es importante conocernos para saber qué somos. El hombre consciente es aquel que después de conocerse se da cuenta de que tiene sus falencias, tiene sus debilidades y debe intentar corregir su conducta, llevar una vida correcta y una conciencia ética intentando no hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a él. El tercer parámetro después del hombre holístico y el hombre consciente es el hombre completo, el más difícil, vencerse a uno mismo, vencer a los demás es muy fácil, esto lo decían ya los filósofos, vencerse a uno mismo es lo más difícil que existe, porque vencerse a uno mismo que supone? Conocer esa sombra, conocer esos defectos morales y erradicarlos y eso lleva un, una gran cantidad de esfuerzo, pero es la necesidad que tenemos de poderlo conseguir porque tenemos interiormente como una semilla los atributos divinos que Dios colocó en nuestro espíritu y que debemos de desarrollar, y con esos atributos de perfectibilidad, de trabajo y de esfuerzo se puede conseguir. El hombre completo vence su odio, vence sus emociones tóxicas, vence sus pensamientos desordenados, vence sus vicios, vence sus pasiones descontroladas. Lógicamente, todo a la vez no se puede hacer. Hay que ir poco a poco. Y hay que empezar precisamente por aquello que más nos perjudica en nuestra vida física, psicológica, mental y espiritual. Y por último, el hombre perfecto. Todo este paradigma del hombre integral es para llegar al hombre perfecto. La palabra religión, etimológicamente, viene del vocablo latino llamado religare, que significa volver a unir, volver a unir al espíritu que salió de Dios, simple, ignorante, sin experiencia, con un espíritu perfecto, ya después del desarrollo, de la evolución y de la reencarnación, hasta llegar a su creador, que es la meta final que tenemos, perdón, que todos tenemos. Para llegar ahí... Evidentemente, necesitamos también visualizar ejemplos, tener modelos, tener arquetipos que nos induzcan y nos impulsen a seguir ese camino. Y aquí nos dice sobre la base de la inmortalidad y la reencarnación, la filosofía espírita conduce al hombre para la adquisición del equilibrio y la armonía emocional a fin de alcanzar su naturaleza integral la naturaleza integral del ser humano, que es lo que estamos hablando la conclusión. Bajo el modelo del código ético-moral de Jesús, auténtico paradigma del hombre integral. ¿Por qué bajo el modelo del código ético-moral de Jesús? Porque precisamente el código ético-moral de Jesús es, de entre todos los códigos éticos morales que han existido en la Tierra, el más avanzado desde nuestro punto de vista. En ese sentido el arquetipo que nosotros debemos de seguir, el modelo que nos debe de inspirar, el ejemplo que debemos de intentar imitar, es precisamente el del maestro Jesús de Nazaret, que vino a la tierra precisamente a ejemplificar con su ejemplo, con su palabra y con su obra, precisamente la realidad del hombre integral que él ya es, porque se trata de un espíritu perfecto, un espíritu puro, que colabora en la creación de los mundos, que colabora en la dirección de este planeta y que es sin duda ninguna el espíritu más perfecto y más sabio que ha venido a la Tierra y que podamos conocer. Muchísimas gracias por su explicación, por su atención, por su paciencia y hasta la próxima oportunidad.